Hola, buenos días, tardes o noches, hoy estamos en un nuevo video para el canal En donde voy a decir varias cosas que he estado actualizando del canal Y de próximos eventos y todo eso Gracias por los 200 suscriptores que estoy a unos centímetros de llegar No sé si ya hubiera llegado a los 200 subiendo este video pero bueno Lo primero que todos los videos desde ahora, desde este video, desde este... Desde este punto van a ser de calidad 1080 píxeles y generalmente los videos van a estar subiéndose de 3 a 2 días ahora, si me tardo más es porque o una tengo escuela o dos estoy animando el preguntas o respuestas, que recuerden dejar sus preguntas aquí y unirse a mi discord para ver los avances de este mismo. Bueno sin decir más simplemente digo que todo esto está mejorando mucho. Generalmente el micrófono está funcionando re bien y no está pasando nada, el OBS, pues bueno, me está matando muchas veces. Pero bueno, próximamente va a haber diferentes tipos de juegos y muchas colaboraciones que he estado planeando durante muchos días. ¿Por qué creen que no he estado tan activo? Por primero, la animación y crear un avatar para el canal y mejorar el banner del canal. Así que no he estado desaprovechando mi tiempo, haciendo cualquier cosa, jugando, lo que sea. La verdad lo he estado aprovechando para mejorar muchas cosas de mi canal. Por ejemplo la edición, he visto diferentes cosas para la edición y mejorarla. También la calidad, que eso es lo que más me importa. Que ahora mismo me escuchan con una calidad más o menos alta por el micrófono y porque he estado probando diferentes configuraciones. Y cuarta, los FPS, que siempre van a ser 30, eso se los aseguro, o 25 mínimo. Pues eso sería todo por el video de hoy, solamente era para eso, que para avisarles que en el próximo Preguntas y Respuestas va a ser animado, porque realmente no se me ocurren más. Voy a hacer una serie próximamente, si es que llega a estrenarse, y voy a colaborar con diferentes YouTubers, si es que puedo. Y bueno... Sin más dire, decir, diré mi frase típica y adiós.